Yo pertenezco a la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal, con todo esto de la cuarentena lo que viene pasando, decidí contactar a Víctor Damián Rosso para unirme a esta gran logia, ahora tengo mi membresía, tú qué estás esperando para adquirir la tuya, no lo pienses más y haz un cambio en tu vida.